Hoy día el Congreso acaba de archivar el proyecto de ley que obviamente planteaba derogar en una eh, digamos acercamiento el primer Aníbal Torres al Congreso para la cuestión de confianza y usó de pretexto el supuesto atentado al Congreso para no sesionar el día de ayer lo cual es digamos eh, digamos tiene que eh, el, en el mismo Congreso tiene que rendir explicaciones el presidente del Congreso por qué ayer no sesionó si no hubo nada. ¿no? dijeron que inteligencia va a decir que va a explotar el Congreso dice, ¿no? y se han puesto un tronco viejo por la pura situación no a pasar nada entonces vamos a analizar esta situación eh, a qué se refieren ellos que la cuestión de confianza no va para normas constitucionales pero sí para otro tipo de eh, digamos este normativa o proyectos que el presidente Pedro Castillo haga no en, en este caso censurar a un vamos ministro a volver, a se puede dar cuestión de confianza y eh, obviamente el Congreso sabe que sí por esa razón ellos no censuran al ministro Aníbal Torres aún ya teniendo su ley, eh, digamos 31, 35, 5 que es la que le ha quitado prácticamente facultades y han, han interpretado esta ley para que la cuestión de confianza hoy en día lo controle el Congreso o sea, le han quitado un poco de poder al, al, al Ejecutivo y así dice que no son golpistas y así dice que no quieren vacar al presidente y es bueno, de eso también vamos a tocar hoy día lo han aprobado yo no sé de qué se están alegrando estos sinvergüenzas, porque ellos ya tenían la ley aprobada hace tiempo, ¿cierto? Solo que Castillo, pues carambas, a través de su premier, eh, les dice que aceleren esto, si va o no va, este proyecto de ley que deroga la, la ley de la que ustedes, o sea, que el Congreso controla la cuestión de confianza. Y lo han archivado, lo que han podido hacerlo hace un mes, hace tres meses, pero recién se han dado cuenta del golpe que le ha dado el presidente Pedro Castillo, porque es un golpe político. Recuerden, ustedes, eh, como les decía a los compañeros de Rimayalta, ya no estamos en, en, en digamos, en el tiempo de analizar si hubo errores o no hubo errores. Acá se trata de estrategias. Y de estrategias directas porque ya hay un choque, ya no hay otro, digamos, casillero en blanco para que una pieza al Congreso o el Ejecutivo pueda eh, utilizarlo y hacer su jugada. Ya no, ahora ya están, en, ya están así, pegaditos. ¿no? Entonces ya hay medida de poder. Cada acción que haga uno ya son golpes golpes directos. Lo, pe lo, lo digamos este, lo peor es que el Congreso queda más sucio y justamente de eso voy a tocar con respecto de este archivamiento. Ha quedado peor todavía, peor, más fascista todavía, más fascista. Mi nombre es Kuntur muy buenas tardes a todos ustedes que viva Perú. Palma combatidas a todos ustedes. Nos han ganado ahí, hermanos, algunos bizcochillos, este galletitas. Ayer también hemos hecho eh, así, es autofinanciamiento. La misma gente de los mercaditos vienen, Andrés, ¿sabes que Yo tengo mi abasto, quiero dar esto acá para los hermanos de provincia. Y así está, los hermanos están yendo a movilizarse y nosotros pues hermanos de Lima no podemos quedarnos con los brazos cruzados solamente, sin hacer nada pero y ustedes al estar en la plaza ya están haciendo mucho por ese caso, así que eso no, no, no me refiero a ustedes, me refiero a las personas que critican, no a las personas trollen, ¿no? ya quisieran carambas que la misma población le entregue algo suyo de su esfuerzo para la contribución de la cuota social, pero estas ratas están acostumbrados a que estirar la mano para que los empresarios que deben millones al a, a Estado, al Asunato, al Fisco, los sobornes, que le dé 50 soles para una marcha, 100 soles para una marcha, y esa es la diferencia con ellos, con nosotros, ¿no? Porque nosotros no somos así. ¿A ustedes les han pagado para que estén acá? No. Ya, pero ¿qué dice la prensa? Dice que yo los traigo a todos en mi bolsillo, están todos, yo los saco a ustedes a todos. ¿Qué opinan? Eh, eh, eh, y acá el que está en contra del castigo también estaría en mi bolsillo, ¿sí o no? Porque está parado acá. ¿No? Entonces, saludos a Boris, ahí está Boris a los tiempos Juan, ahí está Boris. Ven para acá, compañero, ¿por qué te alejas? El compañero Boris, Superjuaco, Ven, Boris, ven. Fuerte aplauso a Boris. El gran arquero. El guerrero Boris. El gran arquero. Saludos a Mario Prince del Pueblo, está donando el trípode. Eh. ¿Está donando, no? Está donando, está donando. Ah, está donando, bien, compañero. Ahí está Juan, ahí está el compañero Boris. Y bueno, agradecer a todos ustedes también y vamos a hacer un balance qué es lo que se viene. Eh, con respecto a la situación, ya viene la OEA, también a la, la subcomisión ha aprobado, eh, digamos, por 11 a 10, entre los que votaron a favor están los, la clásica fuerza para robar, atrasa país y obviamente renovación para robar. ¿no? Entonces, esas tres organizaciones que de alguna manera están ligadas a soluciones criminales, de lo que dice el fiscal José Domingo Pérez, han votado a favor. Que el presidente Pedro Castillo ha hecho traición a la patria. Sí, en la subcomisión, ahora esta suba a la comisión y después al pleno. O sea, es una etapa. Entonces, eh, estas cositas, compañeros, eh, a mí, digamos, me causa un poco de, de, de, de gracia a los que están en contra de Castillo, porque dice, uy, oh, ya se va, se va Castillo, porque por traición a la patria, por ahí al menos vamos a sacarlo, dice pero hey hey Cuba Cuba Cuba Cuba, Cuba. Hey Cuba hey sí, no, no, Cuba no. no he no, O Cuba no, no, no man, ni un Oh, Cuba te estoy hablando hermano Cuba Con calma, con calma, con Gracias, gracias, gracias, gracias la Gracias, la tarde, gracias, gracias Gracias, gracias Y Cuba ¿tú el tiempo Vamos, que vamos Cuba, Cuba, cantante El arquero, ya Gracias, le he hecho Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias, El día de ayer la gran marcha Cuba, chico, chico de Se tomó, se tomó el otro ¿Los caporritos. rindales? Tahuí, Tahuí. Las dos tribus que desaparecieron... Él me comenta, ¿no? Habían tribus... Así es, palpa, combatidas a Cuba, hermanos ahí. Ya, no jodas de Cuba. Ya. ¡Que viva el Perú! Con fuerza, pues, hermano, ¿qué ha pasado? ¡Que viva el Perú! El otro tiene miedo al cielo gris. Y eso es así, Lima es así. ¿Y quiere que sea celeste? A ver, ¿que viva el Perú? Así es, con la moral en alto. ¡Que viva el Perú! Bien, compañeros, empezamos. El día de ayer el Congreso puso un tronco viejo de la pestilencia en la puerta hizo su show dijeron que iban a dinamitar el Congreso y no pasó nada a lo mucho tres payasos infiltrados por un rincón cuando nos estábamos movilizando intentaron golpear, golpearse con la policía se les detectó y se escaparon se metieron para el lado de la policía me raro, ¿no? y en la práctica compañeros no hubo nada, y no solo no hubo nada. La prensa basura nunca se apareció. Y en la práctica, mandó drones a metros, por el, para la altura del cielo, obviamente, y querían tratar de tomar una toma donde esté vacío. Y hemos visto que han sido, entre, desde acá, la avenida Parque Universitario, no esta avenida eh, con Ex Colmena, cruce con Abancay. De ahí... Hasta una cuadra del Congreso, las doble vías, dobles. Y de regresar, lleno. CGTP sale con todas las fuerzas, completa ese bloque. Pero la prensa basura, hasta acá dice que ha ido 10 personas. Por eso, por eso compañeros, yo digo acá... Eh, a ver, ¿cómo se puede decir? ¿Qué, ¿Qué es lo que está sucediendo en la masa gris... De estos que por el hecho que su padre es aprista, fujimorista, y así lo tengo que decir porque agarro carne, y le pagan la universidad, hoy en día ellos aceptan todo a los golpistas. Y cuando digo aceptan todo, dicen ellos esto, miren, su lógica. No importa cómo o qué haga el Congreso, con tal que lo tumben a Castiburro, así dice. O sea está diciendo que no importa que viole la constitución al congreso no importa que viole las leyes no me importa que inclusive el congreso se vuelva dictador no me importa con tal que lo tumbe a castillo y entonces compa ahí vamos pues tranquilo Y en eso, entonces pues compañero ¿cuál es la lógica democrática de esta sinvergüenza que habla de libertad y patria? si a él no le importa que el congreso trasgreda ¿te das cuenta? le quite poder al ejecutivo cuando ambos poderes son autónomos pero estos hijos de de esta derecha bruta no les importa ya lo han dicho ya no importa, no importa que el congreso a mí no me interesa que el congreso rompa, la, viole la ley el que el, el tonto está pensando en el momento porque después esa desgracia cuando intenten hacer eso si es que lo tumban a castillo le va a pasar factura a estos payasos porque ellos ni reclamaban no van a poder y después lo sacan a Castillo y dice que todos nosotros vamos a ser potencia mundial, dice. Cero hambre. Como que antes de Castillo todo era hermoso, dice. Y ya se olvidaron que fue Castillo que dijo que la mascarilla no va. Ya se olvidaron que fue Castillo que hizo inmunización al 80% de la población. Ya se olvidaron. ...que fue el presidente Pedro Castillo... ...que levantó el estado de emergencia... ...levantó la cuarentena... ...ya se olvidaron que el presidente Pedro Castillo... ...hizo la devolución del 100% de las AFPs... ...ya se olvidaron que el presidente Pedro Castillo... ...hizo la devolución del 100% de las ETS... ...ya se olvidaron pues, ¿no? ...ya se olvidaron porque dicen que Castillo no ha hecho nada... ...y en la práctica compañeros... ...hoy día hemos visto... ...dos malas acciones apresuradas... ...del Congreso que ahora sí tiene un nombre con mayúscula Congreso Golpista ahora sí es un Congreso Golpista por eso compañeros acá cuando ya un Congreso que se, digamos, transgrede y agrede al otro poder, y en este caso al Ejecutivo cuando vemos ese tipo de Congreso obviamente compañeros le está dando más argumentos cuando venga la OEA para que diga ya ve, eh, ahí está la vacancia que quieren hacer ustedes y en la práctica compañeros hoy día la subcomisión ha aprobado investigar para inhabilitar al presidente por traición a la patria ¿cuáles son los argumentos? que me ha dicho, que te ha dicho que me ha dicho, que ha dicho el, el periodista de CNN y yo he interpretado que ha dicho, que me ha dicho, que Castillo es quiere regalar el mar a Bolivia esa... Uh, acá hay abogados, ¿no? pero esa semejante barrabasada con todo eso la subcomisión ahora pasa a la comisión y ahí están la mayoría son ratas entonces ¿qué es lo que está pasando? concreto, tenemos un congreso que está violando la constitución tenemos un congreso que está violando los poderes autónomos por lo tanto el presidente Pedro Castillo se está viendo en la obligación de cerrar ese congreso ¿o no es así compañero? Y ya, compañeros, acá, no puede decir legal y legal, porque eso le preguntaron ayer a Vladimir Cerro, y en algo fue él o Guido que dijeron, ahí, en la práctica, compañeros, que nos hemos dado cuenta de que ahí dijo, pero ustedes quieren que Aníbal Torres, como premier, no fuerce la democracia, y la prensa basura y decir, sí, pues, no debería forzar, porque hace cuestión de confianza. Y el congresista le dijo pero si, pero ustedes no dicen nada cuando el congreso fuerza para tumbarlo a castillo por ejemplo teniendo los votos inventando una legulilla dentro del tema legal y dicen traición a la patria entonces compañeros estos jovencitos que han votado por porqui ¿de qué libertad hablan? ¿de qué democracia hablan? ¿de qué patria hablan? ¿de qué? ¿qué hablan ellos? ellos dicen, no, no me interesa contar que se vaya Castillo que haya dictadura que violen la constitución que cambien todo con tal que se vaya Castillo entonces no, hay no eres demócrata pues ¿y sabes por qué no eres demócrata? porque te has dejado atrapar por el odio estúpido inútil de la prensa basura que te ha hecho creer que Castillo es corrupto y en la práctica la fiscal de la nación no lo ha denunciado o no ha presentado la investigación constitucional en el congreso por corrupción y el otro idiota dice que Castillo es corrupto pero la fiscal en ninguno de los cuatro delitos ha dicho que corren por corrupción. Porque yo te pregunto, joven Pulpín, hijo de porque, escúchame como para bruto, mira. ¿Tú qué te crees, pituco? ¿Delito es sinónimo de corrupción? ¿O corrupción es un elemento y el conjunto es el delito? Y todavía se ríen en mancha. Estoy hablando tontería. por qué no investigas? ¿Por qué no investigas lo que estoy hablando hoy? Y si te crees tan bravo, venga a debatir acá conmigo o no, compañeros. Se si hacen su TikTok, dice: Ya le gané el debate, Anca. ¿Está atrás? Está atrás. El delito es el conjunto. Y los elementos pueden ser: uno, corrupción. Otro otro delito. Hablen, amigos. Lavado de activo. Otro delito. Peculado. Peculado. Otro delito. ¿Te das cuenta? Organización criminal. Otro delito. Por eso se tienen que ir los pulpines. ¡Ay, no se vayan, no vengan para acá! Se van porque son tontos. Se escapan porque sabe, carajo, como no tienen argumentos, se tienen que escapar. Y yo, yo cuando hablo, mis palabras entran a su cerebro. Porque con el gesto que hacen, solamente vienen a tratar de generarse burlas. Entonces, no es por corrupción a Castillo lo están investigando, amigo. Es por otros supuestos delitos. Y nula, una de ellas es organización criminal. Entonces, ¿por qué dicen que Castillo es corrupto? Ah, es que Willax, mi papá ve me ha dicho. Ya, pues. ¿Qué se viene? El ministro Aníbal Torres ha sido bien claro. De acá en adelante, nos vamos con todo ¿qué significa irse con todo? que ya acá en adelante compañero no va a haber ya tregua para nadie acá el equilibrio de poderes se ha roto porque ahora tenemos no, ahora que han archivado se ha roto ¿sabes por qué? porque ahora tenemos un congreso dictatorial es el congreso que regula la cuestión de confianza cuando eso era competente ¿para quién? para el, para el ejecutivo y esto está siendo ya se ha deque, este, quebrado el, la autonomía, se ha quebrado también el, digamos la, el equilibrio político en nuestra sociedad entre estos dos poderes por lo tanto digamos que pasa en pleno la inhabilitación por traición a la patria y Pedro Castillo en ese momento da un mensaje a la nación y cierra el congreso ¿qué va a suceder? algunos dicen ahí no que si hace eso él sería un dictador Sí, pero yo pregunto, esta constitución del 93, ¿cómo se instauró? ¿Cómo se instauró? ¿Por referendo o por autogolpe? Hable compañeros. ¿Y, ¿Y cuál es el argumento que Castillo va a cerrar, va a utilizar para cerrar este Congreso corrupto? El argumento es concreto. El informe de la OEA. La OEA viene el 20 Palma compatida compañeros Por eso no le va a salir ni una Ni una Y si tú dices no, pero si cierra se vuelve como Fujimori Lo que tú quieras Pero te guste o no La OEA viene el 20 Da un informe Y con esto de la subcomisión de la supuesta traición a la patria Es un argumento válido Para que el Congreso, la OEA Diga que acá están haciendo Intentan golpe blanco Y Castillo cualquier momento puede carajo ahí en la práctica cerrar el congreso y inmediato nuevas elecciones congresales acá compañeros ya no hay para retroceder ya yo les dije a ustedes en agosto entre octubre y noviembre les he dicho o no les he dicho ya no es que no que cometió el error que no ya no y ahí está Vladimir cerró y ahí está Waldemar cerró Coqueteando con el Fujimori A veces sí, a veces no Porque tengo miedo que a Vladimir Cerrón lo metan preso ¿Y qué ha dicho ahora una este, la fiscal de la de la Nación? Le quieren dar 36 meses de prisión preventiva A Cerrón y a Gualdemar A Vladimir y a Gualdemar ¿Por qué? Porque ya viene su otro intento de vacancia con Málaga Y quieren someter a Perú Libre porque como no tienen los votos, no llegan a los 87 para que voten a favor. Y ese es el problema. Yo siempre he dicho, para la derecha bruta y achorada con prensa basura incluido, si tú eres Verónica, Vladimir Cerrón, si tú eres César Drevan, si tú eres carajo Belmo, tú para ellos eres terruco. ¿Me entiendes o no me entiendes? ¿Cómo lo, cómo quieres que te explique? Y ahí está Vladimir Cerrón, mira. Ahí está, lo, lo, lo, lo, quieren, lo quieren, ya lo han metido en el, en la, digamos en la denuncia para que cualquier momento lo metan en prisión preventiva. ¿Qué crees que va a decir igual de Marcelo? Oye, oh, pero yo te ayudé acá blindando a, ¿cómo se llama este sinvergüenza? Dinti Brian, este, el, el, el Merino. A Merino. Y ahí está. ¿O no es así? así es. Ahí está. ¿Tú crees que Fujimorimo está tratando de conciliar? Y lo mismo le va a pasar a Acción Popular ¿a? Porque el fujimorismo No es un partido político Es una organización Criminal No lo digo yo, lo dice el fiscal José Domingo Pérez Y esta organización criminal Tiene sus dos abortos Y esos dos abortos Uno pretende ser alcalde Dice que ahora la potencia mundial Y el otro aborto, asesor de dictadores Que dice que él es el que ha superado El capital de Marx Con su misterio de capital y estos abortos han podido calar, ¿dónde? En la juventud de la clase media, de la universidad privada, de papás apristas, papás fujirratas, papás de ultraderecha que se han beneficiado, ¿de qué? Del Estado durante años, antes de Castillo. Y son esos jóvenes que utilizan las redes sociales como el TikTok y el Facebook para atacar al presidente Pedro Castillo, no hay más. O Esa es la realidad. Y lo peor lo tiene el Congreso porque está solo afuera. La OEA tiene un tipo de comportamiento político distinto a la OEA del 2017. Te lo voy a demostrar. ¿El presidente de Bolivia es de izquierda o derecha? Hablen amigos. Izquierda. Arce. ¿El presidente de Chile es de izquierda o derecha? Izquierda, Boric. ¿El presidente de Argentina? ¿Izquierda o derecha? Izquierda. ¡Izquierda! El presidente de Colombia... ¿Izquierda o derecha? Izquierda. Petro Fernández Sánchez... El presidente... De... México... ¿Es izquierda o derecha? ¡Izquierda! ¿Cómo se llama? Obrador, Obrador López... El Y así... Y eso que no suelto a los más rabiosos... Que serían los venezolanos, los cubanos y los nicaragüenses... Déjalo ahí... El presidente hoy electo de Brasil... En izquierda o de derecha. Bien, bien. Y ellos mandan a sus cancilleres. ¿O no es así, caballeros? ¿Y qué hacen los cancilleres? ¿Qué representan la organización? Hablen, amigos. De Estados Americanos. Y como son fuerzas de izquierda, el balance que van a hacer ellos va a ser imparcial. Por eso que te digo que el Congreso se ha quedado solo. Ellos se han quedado solo con su palo. Su tronco que paran cerrando ahí el, par el Parlamento. Ayer salimos a protestar, ni bien salimos de la plaza, pusieron un palo. Y se fueron las ratas. Pero si dice la prensa basura que todo el Perú ama al Congreso, dice. Todo el Perú repres se representa representado por el Congreso. ¿Por qué, se por qué huyeron? ¿Por qué dejaron el Congreso? ¿Por qué escaparon? Por miedo, porque sabían que Aníbal Torres les había puesto un jaque mate. Porque si Aníbal se venía y entraba al Congreso, ellos estaban en la obligación de discutir esa ley. Y si no le daban la cuestión de confianza, planteaba la segunda cuestión de confianza y ¿qué pasaba? Cierre el Congreso y no previeron y en la práctica compañeros nos hemos dado cuenta de que ahora han pisado el palito pues porque qué han hecho ahora han archivado y al archivar ellos se blindan y si se blindan se atomizan políticamente se han vuelto ahora pues congreso dictatorial pero cuál es su argumento que eso es una digamos ley Constitucional Que la cuestión de confianza no puede entrar pues Una reforma constitucional, según ellos Pero eso quiere decir que ellos tampoco pueden censurar ministros Porque censurar tampoco es una Norma constitucional Y así está, O sea, hemos, hemos vuelto antes de que Aníbal Torres envíe el oficio Nada más Pero ahora se han vuelto más dictadores Y la prensa basura no tiene sangre en la cara bueno Sol Carreño se está, se está paseando en todos los canales, porque ¿qué va a irse, pues, carajo. ¿Por qué no se va la señora Sol Carreño que dice que, uy, me han afectado mi condición de mujer? ¿Por qué no se va a los movimientos feministas? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Por qué no se va a las madres campesinas? Allá a quejarse, a ver, haga su conferencia. ¿Tú crees que la van a aceptar o la van a votar? ¡Votar! ¡Votar, pues, compañero, porque es una hipocresía barata! Esa señora bailaba con Alan García cuando le los billetes. Le daba besito en la mano. ¿Cuántas periodistas mermeleras se metían a la, a la playa o en la cama de Fujimori? Las la ¿Ah? ¿Y eso no es machismo? ¿Cómo una periodista tiene que echarse al lado del... ¿Y eso qué es? ¿No es inducir a algo? Porque yo no veo una periodista que se va y se recuta a la cama de Fujimori, ¿no? Para mí también el carajo eso es sexismo. Machismo, pues. Entonces, como la año dice, oye, nadie me defiende! ¿Quién está defendiendo? Se bañaban en las lagunas. Gracias, mamá. Y nadie dice nada, ¿no? Ahora dice, Aníbal Torremachita, Machita, yo soy mujer, todas tienen, todas están obligadas, y dice, mira Sol Carreño, señora Sol Carreño, diga la verdad. Lula, que venga acá, Lula da Silva ya ganó. Ahora Odebrecht va a cantar y le va a decir si le dieron o no le dieron usted billetes para que haga entrevistas y conferencias acá por Odebrecht. Y se lo dijo el periodista, nada, palma combatida por eso, por eso está desesperada. El mismo ¿Qué por por, Pe con a Forza, carajo, a perú, Con fuerza, carajo, que vio Perú Perú. no recuerdan al periodista a Nava? A tra... la prista Así es. ¿Qué le digo? Tú, tú, tú, tú ha recibido. Tú, tú, acá tú. te trago traigo la foto. Señor, por favor, no seas del descortes. Tú, tú, tú recibido. No, a mí me invitaron, dice, Sol Carrillo. ¿Y te acuerdas? Ahí se acabó su carrera de cuarto, puedes recuerdas? ¿no? Se fue a su cuartel de invierno y recién ha regresado. La congeladora. Y regresó, ¿sabes por qué? Porque el hijo de, ¿cómo se llama el señor? Salazón. Federico, habló del supuesto audio bomba, ¿no? Contra Castillo. Y solo ahorita está ese chivón está frust... pi, pi, pi, pi, llorando ahí hace años. Ya no va a salir ahí? <risa> de allí. Su, su papá más tonto lo mete en la prensa, eso lo ha quemado toda su carrera. <risa> ¿Cuándo saldrá de su cuartel de invierno? ¿no? Y entró Sol Carreño nuevamente. Y obviamente ella tiene una línea, pues compañero, no va a tener una línea ahí. Y esa línea, pues, compañeros, es trabajar. El grupo de poder y los canales le han dicho: todos ustedes, las periodistas y periodistas, tienen que hacer lo imposible para tumbar a Castillo. Si lo tumban a Castillo difamando, calumniando, inventando, haciendo todo lo que quiera, ustedes lo tumbamos, ponemos un presidente y nos van a dar nuestras tajadas como antes lo no daban. ¿Así están pensando o no, compañeros? Hable, amigo. ¿O ustedes creen que lo quieren tumbar a Castillo porque son idóneos, porque son demócratas, porque carajo luchan contra la corrupción? ¿O es por la plata? ¿Qué dicen ustedes? ¿De verdad por la dignidad? ¿Tú crees que Sol Carreño está luchando por las mujeres? La señora dice que ni una periodista insulta al presidente, que ni una mujer que está contra Castillo insulta al falso. ¿Qué ha dicho esa señora pelo pintado? Y así le digo porque es un pelo pintado y eso no es insulto, señora Juliana Oxford. ¿Qué ha hecho esa señora? ¿Le ha dicho miserable? ¿Qué le ha dicho? ¿Ah? Impresentable, ¿no? Sinvergüenza. ¿Y eso qué es? La otra señora que no sé si se parece hombre o, o mujer, ¿cómo se llama? ¿No, ya, ¿cómo se llama de La que bailó con Montesinos. El... Norma Yaro. Carana Criolla, ¿cómo se llama? Norma Yaro. ¿Qué le digo? Asesino, le insultó de lo peor al presidente. Ah, y cuando las mujeres insultan, no. Y yo digo acá, acá no, hay, acá no es cuestión de género, carajo. Porque si fuera cuestión de género. Ellos mismos están discriminando a las mujeres. Y lo voy a demostrar científicamente, compañeros. Palmas Matías! a todos ustedes, hermanos. ¡Qué el Perú! Bravo. Si tú crees que es cuestión de género, me estás diciendo que la mujer viene de otra especie. Pero nosotros somos XX, mujer, XY, hombre. Y somos de la misma especie. Para poder reproducir. Nuestra especie necesita su óvulo y necesita espermatozoides. ¿Cómo carajos estos sinvergüenzas tragan todo tipo de la genética y lo pasan al campo social y tipo el darwinismo social que ha sido refutado porque Darwin nunca planteó un darwinismo social que el más fuerte aplasta al más débil. Eso lo hicieron los fascistas. Eso lo hicieron los académicos geógrafos nazistas. Viene a decir Sol Carreño, soy mujer. Y, y, yo he sido parido de una mujer y de un hombre. Todos los acá tenemos madres. La diferencia no es de género. La diferencia es de clase. No de género. Yo no voy a estar mirando la nariz del más gordito. El otro, como si fuera de género, estaría mirando carajo al hombre. Porque es negro, porque es blanco. Porque es de género, ¿no? Y eso no es así, compañeros. Acá no se trata de género. ¿Y sabes por qué no se trata de género? Porque hay mujeres explotadoras que abusan de mujeres explotadas. Y te voy a dar ejemplos del sábado. Salen a su marcha de venezolanos y pandilleros y barra bravas a la cabeza de Hugo wow y Jorge Castillo y sale una señora que la gente en eh, repudio le dice pituca haciéndole cargar su, su cartel a su sirvienta ¿y tú crees que la sirvienta que está mal dicho porque son nuestras madres las empleadas de hogar son en su mayoría estas señoras de clase alta ni seguro le dan y por eso hay un sindicato si no me equivoco que se está organizando no pueden estudiar están perennes ahí y le han hecho cargar su cartel contra Pedro Castillo esa mujer explotadora, esa mujer de clase alta, ¿por qué hace eso a una mujer de, del pueblo? La manda a cargar, ¿qué miércoles tiene que hacerla? Si yo fuera la empleada de Gale, diría, señor, ¿y ¿por qué tengo que ir a su marcha? ¿Por qué tengo que ir? ¿Y qué le va a decir? Anda porque yo te estoy pagando tu día. ¿Eso qué es? ¿Es abuso o no es abuso? Dos, Chirino, Pati Chirino, como dijo una hermana de Barrio Salto, Cere ¿Cómo? vacancia para tu cerebro le dijo ya esa señora no lo dijo privado en privado lo dijo públicamente obesa gorda ancha al actual congresista que es ministra Betsy Chávez eso es machismo no es machismo hable compañeros es machismo pues amigo entonces entonces acá la señora sol carreño en ningún momento Aníbal Torres ha mencionado su nombre esta señora. Así es. Y no, y, y, no, a mí me ha dicho, y, porque yo dije, y, de la carretera. Pero, según la ley, mientras que tú, a ti no te menciones ¿cuál es la denuncia? <risa> Se la sabe Ay, todas. Ja. Y ahí está la estupidez. Oh, machista, dice. Por eso yo digo, compañeros, hay hombres machistas y hay mujeres machistas. ¿Ya? ¿Y qué es el machismo? Es la prepotencia inculcada a través de una mala educación en el hombre y en la mujer. ¡Párate! ¡Los hombres no lloran! ¡Párate ahí! ¡Cuidado carajo! Y eso, según los historiadores, lo venimos arrastrando desde la época del virreinato. Cuando los invasores nos impusieron una educación anticientífica. Donde la india, así decían ellos, donde la negra tenía que ser violada y sin murmullos, y su hijo o hija abortados, y si era hombre, hasta los 15 años se lo llevan a la mina. ¿Y tú crees que solamente ocurrió en, fuera de la iglesia? También dentro de la iglesia. Muchas monjas fueron violadas, y no lo digo yo, lo dice el mismo Waldemar cerro historiador, lo dice el mismo Juan José Vega, lo dicen muy, muchos compañeros historiadores, que cuando nosotros queremos dar ese tipo de educación en primarias y secundarias, no, ¿para qué vas a hacer eso? Vas a abrir heridas, dice. No, no va a abrir heridas. Le va a decir lo que fue antes para que el, jo el joven de ahora no esté votando por Porky, pues. pues. no sabe su pasado. Y las mujeres machistas, hay pues compañeros, hay. Y las mujeres machistas están en la línea de los explotadores, pues. Por eso concluyo. Hay mujer explotadora y hay mujeres explotadas la explotadora esteriliza, violenta, mete bala o da órdenes para asesinar a la explotada. Así es. Igual hay hombres explotadores o corruptos que subyugan o someten a hombres explotados. Por eso no es cuestión de género. Y la señora ahí está, ella aprovecha porque los medios de comunicación están en una total democracia. ¿Saben lo que dicen? La prensa basura dice, ¡no hay democracia! Y todo, la sarta de, de mentiras que ponen ahí. Si no hay democracia, ¿cómo ellos están? Insultan. Difaman, insultan, ¿no? sí. todo es castillo. Sí. Todo es castillo ahora. Ya no hay ya no hay choros, el único es castillo. Sí, ya no hay corrupto, ya no hay cuello blanco, ya Keiko está tranquila. Omar Vito se, dice que se ha separado, se escapó. Quiere liberar ahora... A este genocida sátrapa de Fujimori, porque todo es Castillo. Entonces, compañeros, dicen ellos, joven, pero mira, con Vizcarra, con Zagatti, estábamos bacán, porque el hombre perro robaba, pero te, le daba la mermelada, y ya, eso es lo que yo quiero, dicen algunos, ¿no? Eso que dicen que se vayan todos, dicen eso, ¿no? Quiero, sí, esa vida, dice. Esa vida es de cobardes, esa vida es de mediocres. ¿Por qué? Porque ellos, antes que entre Castillo, ¿qué decían? ¡Carajo! ¡Cómo quisiera! decían ellos, ¿eh? los cobardes ¿cómo quisiera que haya un gobierno con huevos? así decían que vaya y le cobre a los millonarios yo quiero, primerito estaría, dice. así dice, cobarde tanto en el campo académico tanto en el, en el sector popular y la clase media ¿cómo quisiera que haya, haya alguien que diga cambio de constitución? yo lo sigo, dice y viene Castillo y Castillo le cobra a los millonarios y Castillo no le da ni un solo a la prensa. Y Castillo, carajo, acá mismo nos estamos viendo, de que empieza a devolver y a escuchar las demandas y concretar demandas del sector popular. Y ese que decía como quisiera, dice, fuera Castillo. Y uno le dice, ay, pero tú dijiste que como quisiera, está, pues, está ahora. <risa> no, él no, él no es, él no es. Yo quiero otro, dice. Corbata. Pero él es. No, yo quiero uno con corbata. Como Vicarra, como, como Sagasti, como Alan Por eso se llama cobarde Y nosotros, escúcheme bien Nunca vamos a retroceder prensa basura ¿Ya? No vamos a retroceder porque la historia las, El movimiento social no retrocede, avanza Y tú estás pensando que vas a tumbar a castillo Vas a poner, van a tumbar al congreso Van a poner uno tipo Vicarra Y tú vas a recibir tu mermelada Eso estás pensando, ¿no? Eso está pensando Pero ese es ir en contra del movimiento social Cuando digo movimiento significa que todo cambia Ellos quieren regresar a la época de Vizcarra A la época de Sagasti, Quieren regresar y pelear contra Fujimori Esa es su vaina Pero esa no es una realidad nuestra Acá yo veo 200, 300 personas valientes Entre hombres y mujeres Gente guerrera los hermanos guancavelicanos y el se han quedado hoy día con sus peculios y se han ido nuevamente a protestar. Y la gente lo hace por condición, por convicción. ¿Y sabe lo que dice el almirante? De ya no, ya, pero es que lo roto. No, ya, el almirante Charco, de agua estancada de patos, en vivo la de dice... La gente de las regiones son muy ignorantes. Así que nosotros no tenemos que renunciar como Congreso. Que se vaya el castillo, dice. Y nosotros nos quedamos. Porque nosotros sabemos interpretar la Constitución, dice. Y tenemos que velar por la democracia. Que se vaya ello. ¿Por qué voy a renunciar, dice este sinvergüenza? Felón de Montesinos. ¿O no es así, compañeros? ¿No ha visto la foto de este almirante de Charco Putrefacto? Firmando la carta de sujeción, como un bill entonces compañeros, hermanos como ciudadanos, tenemos derecho a dar nuestras opiniones sean ácidas sean críticas y ustedes podrán ser ácidas y opiniones y críticas pero de fisuras de alta gravedad no lo van a encontrar y acá compañeros nos hemos dado cuenta de que cualquier cosa puede pasar Castillo puede mañana mismo cerrar ese congreso y lo que va a ocasionar ahí es doble análisis el primero que si lo hace, tiene respaldo en la OEA porque la OEA el 20 da su veredicto y es más probable que diga que sí pues es realmente una, quieren hacer una vacancia listo y las condiciones afuera no le favorece a la derecha bruta Andrés, pero ¿por qué? voy a seguir terminando esta idea, pero un rato para juntar otra idea me aparto y empiezo esta nueva idea Andrés pero por qué Estados Unidos si odia a los comunistas por qué no lo tumba a Castillo y lo pone a Keiko sería más rápido sí o no qué dicen ustedes compañeros sí o no hablen amigos ya pero por qué no lo hace John Biden sabes por qué porque Castillo no es comunista fue compañero Castillo no es chavista pues por eso se ha reunido John Biden ha venido se encontró con Castillo es para acá papá pa! igualito un inca eres ven ven voy a conversar y castillo le dice, mira hermano de arranque nomás, ¿tú me vas a tumbar? no, ya, si quieres me tumbas ¿eh? no, no, no, contigo no es el problema dile a esa derecha bruta, que nosotros Estados Unidos, imperio tío San, ya le hemos bajado al Diego hace tiempo y te lo voy a demostrar ¿quién le entregó los audios a Alan, de Alan García? ¿quién le entregó esos audios? Quién entregó esas conversaciones antes que el señor se mete un tiro en la cabeza porque algunos dicen que está acá en la parada dice que el otro está en la marcha la está en Cuba dice no fumando puro dale, dale, ya quién fue, fue la CIA pues compañero quién controla pues amigos ¿o, o tú crees que acá ahí, este Estados Unidos respeta todo no no se pilla hay que ser bien no bien un poco inocente no acá en el Perú hay bases militares norteamericanas o no hay pues compañero y el que ha servido ha sido militar sabe que hay compañero, por... no va a saber yo no estoy especulando y en la práctica Estados Unidos nosotros hace tiempo le hemos bajado la mano a la derecha bruta y achorada empezando por Alan García y Keiko hace rato era para que desaparezca el fujimorismo? Estados Unidos más claro no lo quiere a la derecha bruta no lo quiere por eso es que no lo va a ayudar, ellos están solos ahí y si los grupos de poderes, una parte, no todos Lo apoyan a Keiko es porque están metidos en el cuento ¿Y sabe quién está ahí haciendo, resistiendo De que no se dividan los grupos de poderes Y se vayan con Castillo? Porque ahí hay una parte que sí está con Castillo ¿Ya? Mira lo que ha dicho Velarde Velarde Velarde ¿Que la economía va a subir o va a bajar? ¿Ya subió? ¿A cuánto por ciento? 3% crecido ¿Y ahora? no se ha equivocado, dice, es menos tres dice. <risa> y entonces en la práctica quien está tratando de unir y convencer a los grupos de poderes y a los políticos es Montesinos quién está detrás ahora mismo de esa jugada de retroceder, de cerrar el congreso y hoy día, eh, digamos, este archivar este? este fue Montesinos, pues compañero quién más cree que va a estar, chileno va a planear él mueve todo. y él, sabe por qué está detrás? porque este sinvergüenza tiene videos, pues compañero tiene conversaciones con los grupos de poderes como Romero, Wong, y todos ellos que están hasta el cuello. Y de esa manera, estos grupos de poderes están condenados a mantener una acción criminal que lo logre liberar a él. Es que ese es el asunto. Y no solo ellos, también están metidos al tomando policiales, jueces, fiscales, pues compañeros. ¿A quién le, le decían cuellos blancos? ¿Ah? ¿A quién le decían? ¿Eran abogados o no eran abogados? O son, eran porque ya les han quitado el título a, Charri, eh, al, a Walter Ríos y a, a Linostroza. Entonces acá ya sabemos la maraña o digamos el, el, el, el enjambre de este tipo de plan de parte de este miserable asesino de estudiantes y campesinos este miserable autor intelectual por teoría mediata de este montesinos y el otro idiota corre hasta que el cerebro lo metió más palo le dice mi tío montesino le dice a ese asesino a ese miserable que ha desaparecido mucha gente intelectual mucha gente valiosa sabe lo que pasó en la década del 90? Mientras que estaba Pedro Suárez Berti, fujimorista, yo no sabía que Pedro Suárez Berti fujirata hasta los huesos, Y Carlos Álvarez, recontra, de Keiko, mientras que nos tenían en nuestra burbuja, porque yo soy la generación de los 90, ellos estaban a las 3 de la mañana, pateaban la puerta, ya sea en Miraflores, ya sea en Barranco, ya sea en Villa Salvador de la gente estudiante de alto nivel de esos tiempos, le ponían un costal viejo, lo amarraban y lo desaparecían. Mientras que tú estás, cuando la cama me da vuelta, sexo compro. ¿Se acuerdan, no? Y estos miserables estaban desapareciendo gente. Por eso yo digo, son asesinos. Y compañeros, la situación está así. Pedro Castillo, cierre congreso, prensa basura, salen, dice que es dictador, salgan a las calles, caos. Pedro Castillo se va a ver si la Marina está con Pedro Castillo. Probablemente el ejército sí esté, la FAP también y una parte de la policía, y empieza la, la, la, digamos, la insurgencia de parte de la ultraderecha, sale el pueblo, masivamente saludan el cierre de congreso, y automáticamente el presidente Pedro Castillo tiene que convocar elecciones, convocar elecciones congresales, de inmediato, y paralelo a eso, hacer, obviamente, el cambio de constitución. ¿Cuántos están de acuerdo, compañeros? Por medio de una asamblea constituyente. Y listo. Y, nos guste o no, nadie va a avalar la actitud violentista que quieran hacer estos vagos, porque acá tenemos que entender de que a eso nos están llevando la derecha bruta. ¿Ustedes piensan que la derecha bruta no sabe que en cualquier momento Castillo lo puede cerrar con eso? ¿Saben o no saben? ¿Saben? Ellos no tienen nada que perder, no es que están manchados, están contaminados, no eso, están políticamente enfermos. No tienen nada que perder. En cambio nosotros sí, porque nosotros estamos sanos. Porque van a querer inclusive violentarnos a nosotros. ¿Y qué pedimos nosotros? Que solamente gobierna hasta el 2026. Eso es lo que pedimos, ¿o no, señores? ¿Cuál es el problema ahí? No, que, que hay mucha corrupción ya que se vaya. ¿Y dónde dice... ¿En qué parte de la Constitución dice que se vaya? ¿En qué parte de la Constitución dice que por corrupción lo vas a tumbar? Cuatro son los causales para inhabilitar al presidente. Traición a la patria, interferir en la Nacional de las elecciones, el Congreso, e irse del Perú sin permiso de él, como si ni una. Así es, el artículo 117 de la Constitución. La de... Más bien nosotros parecimos verdaderos fujimoristas y ellos más bien parecen los terroristas porque nosotros nos seguimos a los artículos de la constitución y estos son los que quieren cambiar la constitución la diferencia es que no lo quieren hacer por referéndum, lo quieren hacer en cuatro paredes pues compañeros y esa constitución es de ellos como dice el compañero entonces por si acaso de acá en adelante ya no hay tregua la derecha bruta de hecho está condenada a tratar de tumbar fichas del presidente Pedro Castillo y así lo digo y el presidente Pedro Castillo, con sus fuerzas políticas se está condenado a tumbar fichas del Congreso. Y esa es la realidad a la cual nos ha puesto responsabilizo a la prensa basura. Ni bien gobernó Castillo, esa prensa que ahora ya ha quedado por los suelos. Ya nadie cree. ¿Quién ve el canal 4? ¿Quién ve el canal 2? ¿Qué es eso? Dice Germán, fíjate, ve... ¿Quién me huelas? ¿Quién me Entonces compañeros Nos hemos dado cuenta de que Estamos... Así es Por eso yo digo, ¿no? Le dicen que Castillo es feo Sin embargo, todos los días sueñan con Castillo ¿No? Y lo peor es que en su sueño Carambas, piensan en el burro ¿O no es así, compañeros? No no sí, ellos mismos lo han dicho o no es así, compañero. En burro, pues, eh. Entonces, <risa> compañeros, hay que aclararle a la prensa de que sea consecuente, pues no, un poco como que o es feo o es bonito. Pues, caramba yo no voy a estar soñando con castigo todos los días, ¿no? Del amor al odio hay un pasito y entonces, compañeros, este es el panorama, esta es la realidad que ahora. Estamos viviendo. ¿Qué hemos ganado? Desmentir a la prensa basura. ¿Qué hemos... Compañero, ¿qué hemos ganado con la movilización? Desmentir a la prensa basura que al Congreso no le apoya nadie. Y esos 500, 600 que han marchado el sábado son gente, hermanos, o hijos de apristas o hijos de o jóvenes incautos que se dejan llevar porque no tienen principios políticos, no tienen, carambas, ideología o formación política, o también vagos barrabrabas y benecos. Esa es la verdad. Pero ayer, contundente ambas vías. Y qué bien, saludo, carajo, la unidad de la izquierda, porque ayer hubo unidad de la izquierda de partidos centro centroliberales. palma combatidas a todos ustedes, compañeros, gremios, sindicatos. ¡Con fuerza, carajo! ¡Que bien Perú! ¡Que vea Perú! Y... A ese... Correcamino... Le han contado, dicen que... Castillo no dura este mes, dice. Que sigan leyendo. Pero yo les pregunto, ¿desde cuándo están diciendo eso, compañero? Año y medio. No, ni siquiera meses, Años. Y le han dicho, oh, esta vez sí, ya ya está, ya listo, ya traición a la país, lo vamos a tumbar. Ya corre tú, este chacal, toma. Vaya, dile a, a, a, en las plazas, en las calles, que castillo no dura. Y el, el tonto lo repite y recorta video de Huila, ¿no? Para. Y así se que lo es político. <risa> Sigue corriendo, ¿no? Y compañeros, en la práctica, acá la cuestión ha sido bien clara. El ministro Aníbal Torres eh, ha dicho bien claro, hoy día... Nosotros no le tenemos miedo a las amenazas, junto al presidente Pedro Castillo, inclusive por la democracia, vamos a entregar la vida. Ojo, ya no estamos en la década del 70, cuando te metían bala, cuando salían los militares al golpe. ¿Recuerdan ustedes que eran jóvenes? Aprenden un poquito, el, el Pulpín debería estudiar un poco el pasado para que sepa cómo eran las fuertes represiones y no te defendiendo el Congreso golpista ya no va a haber eso y lo que va a ocasionar es que todo el movimiento mira, lo que han venido ayer solamente es un 1% y han llenado de acá hasta allá doble vía creían que el pueblo no tenía drones yo tengo mi pobre droncito, ¿no? el cat andino de estar paladito ha volado y gracias al cat andino no eso hemos podido visionar todo lo que ahora está corriendo en redes sociales y la prensa basura no lo no pudo ocultar porque ahora yo me equivoqué cuando le hice, compañero, le comento algo rápido, una compañera de la Universidad Bausati Mesa, estudiaba ciencia de la comunicación, la compañera Cintia, ella me dijo, yo en ese momento era autodidacta, porque me gustaba investigar sobre el tema de periodismo, concentración de medios y tema también de chicha de, de como, ciencia en la comunicación, y yo hice una, eh, le aporté en su tesis, una previsión a una tesis que el quinto poder iban a ser las encuestadoras. pero ahora me doy cuenta de que estuve equivocado. Las encuestadoras son un apéndice del cuarto poder, pero el quinto poder son las redes sociales, mira... Cómo nos enseña la práctica, ¿no? Palma combatida, compañero. Ahí están las redes sociales. ¿Cómo está mirando ahí? 3.000, 5.000, 500, 200. Acá también el hermano. ¿o sea, Y no ellos no son los que nos miran. Comparten a otros. Hay radios de provincia. saludos al hermano de, de Tarapoto. Que nos comparte esto y lo transmite allá en Loreto. En el mercado Guamantanga de Puente Piedra. En Hilo. En todos lados, compañeros. Y nosotros siempre hemos dicho. Nosotros no somos periodistas. Nos, en el Brain también, nosotros acá somos personas que tienen su celular independientemente con nuestra opinión. Aportamos en el campo político, nada más. Hay algunos que son profesionales y hay algunos que, hermanos, de manera autodidacta lo hacen. Pero eso somos nosotros. Y esto, compañeros, ha quedado demostrado de que a eso lo están empujando. Obviamente, compañeros, y todo va a depender de la postura de las Fuerzas Armadas. Si las Fuerzas Armadas intenta desconocer cuando Castillo cierre el Congreso o si las Fuerzas Armadas están con el presidente Pedro Castillo y lo bueno del presidente Pedro Castillo es que le ha dado presupuesto a las Fuerzas Armadas lo bueno es que ha descentralizado la cúpula de que los únicos que pueden ser comandantes generales son la gente de Lima y hoy en día pues hermanos generales de división, oficiales pueden ser de las otras regiones y le han dicho que son generales chotanois ¿Ustedes cuenta esa prensa basura? Dice que si los oficiales eran del Braille, eran generales terroristas. Entonces, hoy en día estamos en esa situación. Así que lo único que les pido a todos ustedes, compañeros, es mayor información. ¿Cuál fue el balance? ¿Cuántos acá están en redes sociales? Levante la mano los que están acá. Levante la mano. Los que estamos tienen de alguna manera llegar a las redes sociales. Ya. Les pido lo siguiente. Lo que tenemos que hacer de acá en adelante, compañeros, es sensibilizar y sensibilizar grabando o compartiendo las obras que está haciendo Castillo, porque la prensa basura no lo saca. Hace tres días el ministro, la ministra de Salud, ha dicho muy claro a todos los que están en el cas, polítitos van a ser nombrados. ¿Eso está bien o no? ¿Qué claro, es claro, está bien. Sí. Claro, está bien. También. A los que no son nombrados, a los profesores, una reunión hace poco, como alrededor de mil dirigentes, y son 40 mil plazas, todo eso tenemos que hacer. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, compañero, Ya no atacar a los troles, compartan a la gente, ¿cómo que no está haciendo obra? Acá están las obras, acá están, mira, las obras, así, ah, ahí está. Porque es la única forma? Porque ya lo que viene es un choque de poderes, ya estamos en ese nivel, señores. Acá ya no se, trata, no se trata de que no, que el error, que por acá no, ya hay que sensibilizar a la gente. Para que cuando se dé el día, el día de, cuando hermanos, veamos que el Congreso intenta golpear a, al presidente Pedro Castillo y él reaccione para salvaguardar la democracia, la gente esté esclarecida. O en última instancia, haya gente, hermanos, hermanas que defienda la democracia. Y eso es lo que yo hago, compañeros. Castillo ganó hasta el 2026. Si tú te crees tan bravo, fujimorista, espérate hasta el 2026. ¿Ya el 2026 es tu campaña o no es así, compañero? Es lo normal. A tu campaña, a ver si te desingresan. ¿no? no Igualito que Porqui. Porqui, carajo, postuló en las elecciones, dijo que la OMP y el jurado nacional de las elecciones eran comunistas, que le hicieron fraude, y hombre dijo, no, porque ha ganado. Y después dijo, uy, seguro lo de la Plaza Martín van a decir que hubo fraude. Y nosotros dijimos que no hubo fraude. Ahora que vaya a ser alcalde, que carajo me ponga lo que prometió. Rascacielos en San Juan de Lurigancho. Playas artificiales en Comas, en Coyique. O no prometió eso, compañeros. Motoboladoras en Vía Salvador y Vía María, para que vayan a ver las nubes, los pisos de nubes. Prometió, compañeros, cero hambre. En cada esquina, ¿qué hora es? ¿Qué hora es compañero? Ya, un minutito. En cada esquina van a poner botón de hambre. Por eso los chacoteros que están ahí están custodiando ese espacio porque dice que le ha prometido que si votan los chacoteros por porky, ahí va a haber un botón de hambre. Apretas el botón sale tu jama, tu no, tu... ¿qué va a ser, no? Una fruta, no sé cómo va a ser la vaina, ¿no? Tienes hambre, pa, O si no, tu galletita de, contra la anemia. Entonces, todas esas tonterías, compañero, lo va a tener que hacer, pero primero tendría que ir de rodillas, y unicho a Porqui, ponte rodilleras, anda al, pala al palacio de gobierno y dile, papá Castillo, dame presupuesto para hacer potencia mundial, lima. Y Castillo lo tiene que levantar en peso, no quema marranito, Talquearlo, sus patitas, como es negrito, ilustrarlo. Su cola, que es como, ¿no? Como es como resort. Jalar, ¿no? Porque lo saca, lo están ahí. Y decirle ya, papá, toma tu, pa, tu platita. Yo te voy a estar vigilando qué vas a hacer. Se fregó por qué? Porque ahí está la contraloría. Palma combativa, compañeros. Quiero terminar con lo siguiente. ¡Que viva el ¡Que viva! Dentro de un rato nos vamos a pegar a la marcha. Ustedes, compañeros, no dependen de nosotros. Vayan directo, compañeros. Vayan todos los que están ahí. Que ese delincuente va a traer más... De... A los delincuentes los van a volver serenados. Y a los hermanos serenados los van a votar. Y eso no puede permitir. Tienen que estar organizados los hermanos también. No puede... Para eso tiene que haber sindicato. Termino, compañeros. que había perú yeah. Hermanos, acá está la revista Rimayata. El último número. Hoy día ha salido. El quinto número. Acá hay trabajo de investigación. Y obviamente, compañeros, las personas que tienen, están coleccionando, llévenlo hasta a cinco a Pizca y Inti, compañeros. Chau, chau, estamos despedidos.